me llegó el libro lo que es, es lo que hay tengo más para repartir este soy yo este es un pipi pero no, es, es, no se sabe porque es medio pito a ver, se pone en foco medio pito vagina está como medio mezclado hay, hay una cosa el 5 el 5 y bueno me, me escriben al mail pablo no pagar lo, lo vemos se reparte va a estar en varias librerías voy a estar Avisando qué tiene el libro adentro antes Chistes, adentro hay chistes Una página, un chiste, una página, un chiste Muchos chistes que no están nada más que acá en el libro China, eh, en muchos lados eh, Y eh, cuando termina tiene tapa del otro lado Hay tapa, mira tiene redoble re también eh, y, y termina con esto